Hace, hace justo una semana Mildred denunciaba en los medios de comunicación que no, le habían quitado la disposición de distribuir las ayudas cuando se conoció de que aquí había, habían llegado 5 mil raciones y que llegaron directamente a la gobernación luego ella hizo esas denuncias en los medios de comunicación y luego se vio en imágenes distribuyendo las ayudas entonces en este fin de semana después que hizo ese video que ustedes pudieron apreciar donde mostraba muchísima indignación por la afección que tenía o que tiene su sobrino que ha aportado tanto a los bomberos y que no pudo recibir la asistencia adecuada, según ella. Y dice, enfatiza que el ministro de salud no está recibiendo las informaciones veraz, veraces y que está desinformando a esta población. Que deje de hablar mentira, así le decía Mildre. Cosa que entonces esas ayudas que ya se estaba distribuyendo ya no lo está haciendo ella, lo sigue haciendo el Gabinete de Política Social más. El aire? El aire? No lo está haciendo directamente después de haber salido al aire ese video que ustedes vieron con mucha, eh, eh, con mucha emoción que lo grabó. Entonces hubo. Mira, un adiós, un... mira Raquel, escúchame, eh, tengo casualmente a Mildred Sánchez en la línea le. telefónica y vamos que sea Mildred quien eh, pueda dar esos, que... esa información, confirmar lo que acabamos nosotros ...de presentar y decir... Eh, bueno, ...buenas tardes Mildred Sánchez... ...gracias por dejarnos entrar como siempre... Eh, ...a la tranquilidad de tu hogar en esta cuarentena... ...¿cómo estás? me sí, mi amor, en victoria... ...porque sé que vamos a levantar... ...un pueblo de trabajo... ...vamos a levantar nuestras alas... ...sobre ti ...porque Dios está con nosotros... ...dímelo mi hermano... Mildred, eh, ¿qué es cierto sobre los rumores... ...que luego que tuvieron un video... ...que acabamos de colocar en pantalla... Eh, haya, hayan Te hayan suspendido de tus funciones Incluso se habló de una posible cancelación Déjame decirte, mi hermano, y amigo Y que lo sepa el mundo entero Si debo de pagar por un precio Por lo que hice el correcto Porque hice mi deber Primero como madre Como una hija de Dios Y primero como servidora pública porque yo soy una servidora pública y yo tengo compromiso con mi patria y con mi pueblo. Y si yo hice algo incorrecto diciendo la verdad, porque es bueno que venga la suspensión. Porque vivo de Dios, vivo de la gracia de Dios. ¿Eh? No tengo temor porque nada más le temo a él. Hasta el momento a mí nadie me ha dicho nada. Claro, lo único que no estoy distribuyendo las fundas, los operativos que yo estaba haciendo. Pero que en sí yo no le estaba haciendo antes porque soy candidata a diputada. E hice este operativo porque el señor gobernador se enfermó y de a raíz de ahí suspendieron la, la, la, los operativos en San Francisco de Macorís y a Mildred Sánchez. Okay. Eh, Raquel, ¿quiere hacerle alguna pregunta a, bueno, a, a Mildred? Sí, aclarado de que no está suspendida. Hola Mildred, un abrazo grande, hermana. Un abrazo está Bien, Gracias a Dios. Ábran la De... voz, señores. Díganle al mundo lo que tenemos. Díganle al mundo lo que somos, porque es un compromiso que ustedes tienen como claro. comunicadores. Ustedes okay. tienen un compromiso con Dios y con su patria. Oyeron, es. esto no es el temor, porque el temor lo va a matar a todos. Esto no es enfermedad, porque la enfermedad no va a matar a todos, nos quedamos callados. Así y es, así es. Y sobre todo destacar y valorar esa valentía con la que tiene. Hoy en el día de hoy, el, la, en la rueda de prensa del boletín número 11 el Ministerio de Salud Pública, justo el ministro Rafael Sánchez Cárdenas decía de que, que se estaba desinformando aquí en San Francisco de Macorís y mencionó un video, no te mencionó con nombre y apellido, pero en la alusión que hizo se refería a esa denuncia tuya. ¿Qué tienes para decirle al ministro de Salud? Yo lo que quiero que ustedes como medios vayan a los hospitales, vayan a los hospitales, vayan a nuestra calle. Porque yo no estoy inventándome, ustedes no más tienen que ir a los centros aquí, señores. Este es un compromiso que ustedes tienen como sociedad. El ministro de, de, de Salud Pública no me puede desmentir a mí lo que yo dije, porque yo lo viví como sobrino mío. mi sobrino está en el hospital, no le han puesto ni una perina. Oh. No sé qué es lo que está pasando. Entonces, si nosotros queremos que las mujeres o callados, creen lo que están diciendo, vamos. Claro, después de ese video en San Francisco de Macorís han puesto una atención, después de ese video en San Francisco de Macorís la cosa está llegando, porque ahora está una ambulancia, nuestro candidato Gonzalo Castillo mandó una ambulancia, mandó un medicamento, vamos a ver si se sabe y aplicar, pero sí. de mentira yo no he dicho mentira nunca, nunca he dicho la mentira a mi pueblo, correcto, muy bien, y cómo sigue tu sobrino, pues yo creo que ustedes como medios esto no es desinformar. Esto es vivirlo. Esto es el lugar del hecho. Tenemos que casarnos con la gloria, señora. Tenemos que casarnos con la gloria porque nuestros macorizanos nos duelen a nosotros. Tú vives de los macorizanos. Yo vivo de los macorizanos. Y este es el compromiso de nosotros. Y si hay una mortalidad tan alta, ¿por qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a sentarnos a ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde ¿Dónde están nuestras debilidades? Ahora mismo me llamaron que se murió un muchacho de los bomberos de la defensa civil. Y diría que murió de un ataque cardiaco Entonces, señores, no nos vamos a ocultar porque las mentiras no son buenas. y si todos nos enfrentamos, porque no solamente al Estado, también nosotros como ciudadanos, como personas, como empresarios, debemos de aportar un poco. Quiero destacar el trabajo que está haciendo o que estaba haciendo, porque también tiene el virus, el jefe de la policía, igualmente que el jefe de el comando de la Guardia Natural de aquí en Macorís, esa gente está trabajando 24 horas, pero yo quiero solicitarle también que use los, los, los, los guantes, la mascarilla si usted tiene un amigo que tiene guantes, llévese a esta gente también, porque no vamos a hacer solo, señor sí. si yo estoy inventando, simplemente dígame por qué la gente está muriendo Mildred, entiendes tú que bueno no solo tiene Mildred, me escucha, no solo es la responsabilidad de salud pública, entiende que el gobierno no ha tomado las políticas públicas, no, no las ha ejecutado con tiempo, con razón aquí, no ha hecho lo suficiente. No te escuchas, que si tú entiendes que el gobierno, no solo salud pública, resto, gobernación, las autoridades muestras, no han, no han actuado correctamente aquí, en San Francisco, Mira, el gobierno de Santo Domingo ha hecho todo lo que tiene que hacer, pero nuestra autoridad aquí debe interesar ¿Tú lo has visto en la calle aquí? Tú has visto diciendo algo, todos todo, tienen coronavirus, pero no están Todas afectadas. No de Quiere decir, Mire, que nosotros hemos estado huérfanos de las autoridades de, locales, porque solamente están teorizando que el gobierno el gobierno y no han salido ellos propiamente el como lo hiciste tú. está haciendo su trabajo, porque el gobierno no te está mandando medicamentos, está mandando los útiles, uh, está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo. Entonces, ¿qué deben ser la autoridades? Si yo estoy enferma, debo tener un asistente, debe tener una gente que de todo porque la vida tiene que seguir. Claro, eso, eso es así. Que tiene que sí, eh, gracias, de Un último mensaje, medio a toda la población de San Francisco de Macorís que te está escuchando y viendo ahora a través de este espacio en toque primo, de Mediodía. Quiero decir a la provincia de Duarte, especialmente a mí, San Francisco de Macorís, que me duele en el alma porque me siento orgullosa de ser macorizana y de ser de reempogada y lo digo con orgullo lo que yo soy. Y hoy me voy a sentir más orgullosa porque yo sé que nos vamos a levantar, porque yo sé que vamos a cantar victoria, porque esta peste que está pasando es para nosotros purificarnos, para nosotros levantarnos, para nosotros decir que somos grandes, porque le creemos en Dios, porque el Padre está con nosotros y no nos va a abandonar, porque Dios dijo, créeme que yo soy tu Padre y yo estaré contigo, y yo le creo a ese Padre yo creo en ese Dios todopoderoso que nos va a decir a nosotros San Francisco de Macorís tierra heroica tierra de historia de batalla y esto no va a ser una batalla que no va a derrotar a nosotros vamos todos con la enfrente en alto y vamos todos nosotros Así es. Gracias, Mildred. Gracias Claro que no, Mildred. Estamos contigo y te apoyamos siempre, Mildred Sánchez. Gracias sí. por darnos ese, ese, ese, esa entrevista y aclararnos ¿no? la situación realmente que está pasando eh, con, con, con ella y con ese video que sin lugar a dudas en lo personal a mí me motivó incluso lo subía sí, a mí también bastante, conmovió bastante a todo el mundo mira, ella apuntaba de que Alberto Ten el general del Comando Noreste está también con los síntomas del COVID aparentemente a, a ver, no. fue, cambiado, fue cambiado el general eh. claro, ahí iba sí. eh, los síntomas que mostró supuestamente por eso fue que entonces trajeron aquí a Jorge Mancebo Bautista como nuevo director general de Comando Noreste con asiento en San Francisco de Macorís hubo ese cambio en el fin de semana. O sea, tenemos el jefe o el director